Somos más de 17 millones de personas los usuarios de los servicios públicos en Chile. Hoy somos un Chile diferente, en donde esperamos mejoras en la calidad de estos servicios y podemos aportar para que esto pase. El Laboratorio de Innovación Pública es una iniciativa UCE, dirigida a colaborar con organizaciones públicas para cambiar la mirada y mejorar la calidad de los servicios que ofrecen. En base a una metodología enfocada en los usuarios promovemos el diseño de servicios públicos con la participación activa de los ciudadanos directivos y funcionarios responsables de estos. ¿Qué ¿Hacemos? hacemos? Investigamos y diseñamos con académicos y estudiantes de distintas disciplinas. Diseño de servicios públicos respaldados por profesionales de la UC. Capacitaciones en diseño de servicios para funcionarios públicos. Concursos de nuevas ideas para solucionar problemas públicos complejos. Buscamos potenciar el trabajo interdisciplinario entre diferentes actores de la Universidad Católica. Queremos crear soluciones nuevas, explorar la co-creación y diseñar la experiencia del usuario. Tú, ¿Tú puedes, puedes hacer, hacer la, la diferencia. diferencia. ¿Cambia, Cambia la mirada. Laboratorio de Innovación Pública.